¿Qué tal amigo Craneno? ¿Cómo estás? Estamos aquí, el buen Mac y yo. De placer, como siempre, aquí sí. para platicarte. Pues hemos recibido varios varios este, mensajes y comentarios. Y, y comentarios. La gente, de repente, se te acercan los chavos y te uh -huh. preguntan, ¿no? ¿Cómo suenas? Este, ¿Qué efectos usas? Eh, ¿Cómo estructuras tus solos? Eh. Como guitarristas. Hoy queremos platicarte un poco acerca de, de eso, para que no quede eh, ni que para la menor duda, ¿verdad? <risa> Así es. Pues una vez entremos en materia. Ah, ok. Pues miren, vamos a compartir un poquito de nosotros, nuestra experiencia como guitarristas. Yo en lo personal, yo de muy chavo, eh, yo a las guitarras del rock and roll cuando empezaba a tocar y decía, híjole, que son encima. Eh, con el tiempo me di cuenta que había efectos. <risa> Mucho tiempo usé delay, chorus y tube screamer. Hoy en día, yo, mi sonido básico es es este, una blacklight, una distorsión un poquito más gorda para los riffs más pesaditos. Eh, tengo una distorsión con buen volumen y con delay para los solos. Y pues la guitarra limpia, es lo que uso ahorita. Mucho tiempo usé chorus. ¿Te gusta el chorus? En entero, ¿no? La verdad es que no me gusta mucho, <risa> ni en los ochentas me gustaba, Me gusta más como el faces, ¿no? Eh, pues son gustos, ¿no? Sí, es de, es, aquí es de gusto. ¿Y cómo estructuras tus solos, amigo? Pues mis solos, mira, mis solos los voy estructurando por partes. Primero tengo que tener bien clara la armonía con el que va a acompañar mi solo y en base a eso voy buscando frases, figuras que me vayan gustando, las voy armando y ya cuando las puedo yo tararear, entonces ya las empiezo a, este, a definir y pues a practicarlo. Normalmente uso la pentatónica, este, me gustan mucho los glicks, te das cuenta, <ríe> uso muchos mix y eh, trato de buscar el sonido que dependiendo de la, la canción y... El tema, a veces hago triadas, a veces nada más hago notas sueltas con trinos y algunos arpegios, pero yo así estructuro mis ojos. Entonces, este y siempre yo, en lo personal, nada más un distorsionador, un, un buen power con su delay o un poco de y nada más. Tú, mi querido. Bueno, fíjate que, pues a mí, a mí yo sí soy amante del high gain, ¿no? Uh -huh. Sí, me gusta que la guitarra así. ¿Qué? qué? Eh, me gusta mucho utilizar armónicos, la guitarra que uso para acompañar no es más que un distor con una ecualización, pero como les digo, a mí me gusta el high gain, ¿no? Las guitarras bien machacantes, ¿no? Me gusta mucho crear riff. Para estructurar yo un solo lo que hago es como si... Para mí un solo es como una pequeña historia dentro de la historia sí, general, ¿no? Entonces lo que hago es que trato de que tengan un, una, un planteamiento, ¿no? Este un desarrollo, un clímax y un final, ¿no? Claro. Siempre. Todos mis solos eh, trato que, que tengan ese tipo de, de cosas. y También uso la pentatónica, utilizo escalas mayores, menores. Por ahí en algunas rolas una escala melódica, uh -huh. modo dórico. Uh -huh. Este, también hago arpegios, me gusta mucho eh, de novena o de séptima uh -huh. dentro de los solos. También me gusta el tapping, no muy atascado, no no no, no, no, no. no basar mi solo en el tapping, sino a veces nada más como, como un pequeño pasaje uh -huh. dentro de, de esta pequeña historia que les digo. no Armónicos, pues sí, también varios. va <risa> Y el sonido que utilizo para mis solos es un distorsionador así súper... Con un chingo de ganancias. <risa> para que suene, para que traeme. Un boss nada más para que aviente más candela. Un overdrive y un distorsionador al mismo tiempo. Y a mí el reverb no me gusta mucho, ¿no? uh -huh. Me gusta más el delay. Utilizo pues, en los solos igual, básicamente, pues un delay. Como que yo no soy muy amante de los efectos de modulación, ¿no? O sea, uh -huh. no me gusta mucho ni el chorus, ni el flanger, ni el phaser, ¿no? este Quizá me gusta más por ahí un trémolo, ¿no? Me gusta más el trémolo y, pues, sí, soy amante del guapo, wow, ¿no? Sí. Pues eso es básicamente lo que lo que utilizo, ¿no? La guitarra completamente limpia no me. No te, no te llena. No, fíjate que me gusta más con un poquito de, de crunch, de crunch. Sí, claro. y bulo siempre, ¿no? Sí, el bulo siempre es mejor. Parte, mejor sí. que, que, que fíjate que. Yo recuerdo, y a ti yo creo que es un ampli que te debe de gustar. Roland en, en ah. los 80 sacó un ampli muy chido que era el Jazz Chorus, ¿no? Sí, estaba bueno. Sí. Estaba el Jazz Chorus 7.7 y el Jazz Chorus 120, uh -huh. ¿no? ¡Qué guau! ¡Qué buenos amplis. Eh, siempre sencillamente yo les recomiendo que para que busquen su sonido. Para mí, siempre más es menos. O sea, muy saturado, pues este chilladero pero si lo sabes modular bien, si le vas buscando con calmita, son horas, o no, ¿Qué querido Leo. Ah, sí. Horas, y... estarle moviendo y picando, paciencia, y poco a poco vas buscando tu sonido, el sí, género no. que tú quieras, y no hay como sonar a gusto, pero hay que dedicarle tiempo. Sí, de son horas nalga dirían por ahí. Sí, por eso ¿no? de que llegas y ¡ah, le subes a todo, a todo lo que dan. No. Básicamente ese es el sonido que tenemos nosotros, y pues es un poquito de compartirles nuestra experiencia con los guitarristas, Espero que les sirva. Espero que les guste. No Dejen sus comentarios ahí. Denle like, síganos. Sabes que esto que estamos haciendo es para ti. Eh, amigos de la Legión craniana que nos, que nos pidieron que habláramos de esto. Pues ahí está, complacidos. Sí. Un abrazo. Ya saben, nos vemos en la que sigue. Nosotros somos el Mac y el Muñeco sí. de Cranion. Y pues ya saben, que el rock sea. Pórtense mal, cuídense bien. Ea. Yeah vuelve pronto, por